Hola ah, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosa. Hoy quiero traerle, miren qué belleza, miren Pues vamos a hacer este hermoso corazón, miren Miren qué hermoso en forma de un colgante o en forma de una cadena También pueden hacerlo como si fuera un llavero Todo depende de la imaginación y la creatividad que ustedes tengan bueno, chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a los chicos de la, a las chicas y a los chicos de la comunidad. Un fuerte abrazo para todos. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos. De verdad, mil gracias a todas y todos por el, por el apoyo. Gracias por seguir nuestro canal. De verdad, muchas gracias. Bueno, chicas. Y chicos, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso corazón. Nuestra mesa está llena, no se asusten, pero sí vamos a necesitar todos estos materiales. Lo que primero vamos a hacer es, vamos a tomar un pedacito de cartón y vamos a medir un corazón. Miren, este tiene 85 centímetros de ancho y tiene y tiene 45 de largo bien ancho y largo empiecen desde aquí para medirlo bien. y este es un cartón flexible que se puede cortar fácilmente eh, y vamos a usar este como medidor también en la cajita de descripción abajo le voy a dejar la página donde yo lo encontré para que ustedes también puedan tomar las medidas. Bien. Para esto ya tengo marcada aquí en fieltro rojo. Sí. Tengo un pedacito de fieltro y ya lo tengo marcado. Lo marqué. Si se pueden ver, lo vamos a marcar dos veces. Y aquí tengo vinil de color rojo. Si no tienen vinil, pueden usar microfibra. Recuerden que pueden trabajar con los materiales de su preferencia y los colores también. Para esto, voy a utilizar Rystone. Este es un y Este Rystone mide aproximadamente un milímetro. Mide ese Rystone. Y vamos a usar este que mide 3 milímetros y para eso yo ocupé 5 centímetros de redstone de cada uno, un pedacito muy poco vamos a usar nuestra silicona fría vamos a usar nuestro pegamento de 6000 recuerden que ya de esto tenemos un video que lo vamos a dejar aquí arriba en la cajita de descripción Vamos a usar las mostacillas de la número 11, mostacilla de la número 8, vamos a usar esta perla o media perla o medio botón de 10 milímetros, milímetro. vamos a usar cristales del número 4 cristales del número 6 un lápiz para marcar tijera y vamos a usar aguja e hilo yo voy a usar el, el hilo nylon que siempre se lo he comentado voy a usar este hilo nylon recuerden que trabajen con los materiales de su preferencia Trabajen con el hilo con el hilo que ustedes más les gusten eh, para esto. Yo voy a ocupar solamente dos yardas, pero voy a, voy a poner un poco más. Recuerden que siempre le he dicho que trabajen con poca, muy poca yarda de hilo para que su hilo no se enrede. Bueno, chicas, pues vamos a empezar. Vamos a acomodar nuestra mesa para que podamos empezar a trabajar. Bien, vamos a poner nuestro hermoso corazón por aquí y nuestro aquí miren este mi vinil vamos a poner aquí también y para esto lo primero que voy a hacer es marcar mi corazón vamos a marcar con el lápiz vamos a marcar para poder cortar recuerden que ya en nuestro canal hay un video referente de cómo marcar acuerdan, de un lazo okay. ya tengo previamente marcado, lo que voy a hacer es también es marcarlo en mi vinil lo marco y esto lo vamos a cortar y lo vamos a reservar bien, después de que esté marcado en nuestro fieltro y en nuestro vinil vamos también a hacer una línea dentro del corazón de cartón. Vamos a hacer esto y vamos a hacer una línea aproximadamente... Bien, vamos a hacer una línea así. Dentro del corazón, aproximada, aproximadamente de un milímetro. Mirenlo ahí. Vamos a llevar... así de esta forma esto lo vamos a cortar con nuestra tijera de esta forma y lo vamos a, a separar y lo vamos a dejar tranquilito hasta hasta el final después al final le voy a enseñar por qué yo hice esto ¿bien? Esto lo reservo, lo voy a poner aquí. Ahora voy a continuar cortando lo que es nuestro vinil y nuestro fieltro. Bueno chicas y chicos no olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like. También cuando comparten nuestros videos. Con quien, con quien sea de su agrado así también nuestros videos tienen mucho más alcance bueno, todo esto lo que vamos a hacer es separarlo, vamos a dejarlo aquí y seguimos entonces cortando el fieltro el fieltro tienen que ser dos corazones, esto lo vamos a hacer dos veces como ustedes como ustedes lo pueden ver, quizás no lo pueden ver pero si sí está marcado y eso lo vamos a cortar dos veces bueno, chicas, yo voy a adelantar esto porque ya ustedes vieron y ven que esto tenemos que hacer los mismos pasos. Yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando el corazón esté, los dos estén cortados. Bien. miren bien chicas miren ya nuestro fieltro está cortado en dos partes miren dos partes iguales lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro silicón frío y vamos a poner simplemente un poquito no mucho miren ponemos poquito no mucho Solamente dos puntitos, dos o tres puntitos de silicón. No mucho, porque eso vamos a coser ahora. Y no queremos que nuestra pega o nuestra hega no nos deje pasar con la aguja. Cortamos un chin aquí. Miren. No tiene que quedar perfecto tampoco. No. Miren. Y aquí está nuestro corazón ya listo ahora en nuestra querida y adorada jeringa tenemos nuestro pegamento y esto vamos a ponerlo aquí con nuestra jeringa recuerden que de eso también tenemos un vídeo que les voy a dejar el link aquí arriba para que ustedes también lo puedan ver bien ya puse mi pegamento y voy a poner esto aquí en una esquinita del corazón. ¿Ven? Si pueden ver, quedan aproximadamente, movemos un poquito, quedan aproximadamente miren, ¿Ven? Tenemos aproximadamente 4 milímetros que quedan hacia afuera y podemos trabajar ahí haciendo esto. Recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia. Y vamos a esperar que seque. Mientras esto seca. ¿Ven? Porque les estoy he haciendo el video. Pero es, es recomendable esperar que seque un poquito. Mientras esto seca, yo lo que voy a hacer es tomar mi aguja y mi hilo. Y me voy a poner en cualquier extremo. de mi corazón ¿Verdad? y miren cualquier extremo me voy, a llevar, me voy a ir hacia abajo voy a quedar aquí abajo bien, miren estoy aquí en la parte de abajo bien. yo espero que ustedes puedan ver el hilo, si no sigan la secuencia de mi mano voy a usar este hilo nylon miren recuerden siempre les he dicho también que si van a trabajar con colores trabajen también con un hilo que sea muy parecido al color de, de su fieltro o el material que estén trabajando bueno para esto voy a tomar una silla 8 una 11 y una 8 ¿Sí? esto también ya está en nuestro canal de youtube esta técnica y voy a hacer esto miren puedo entrar de esta forma y también puedo entrar de esta forma ven me gusta más trabajar así ¿Ven? y así tiene que quedar ahora voy a subir por esta hermosa silla de la número 8 voy a alar un poquito tomo una 11 y una 8 y voy a hacer lo mismo ni muy, miren ni muy cerca ni muy despegado o sea así dejando prácticamente un milímetro entre ellas miren, a lo mi hilo, voy otra vez a hacer lo mismo esta es una técnica esto es lo que llamamos embroidery y esto lo voy a hacer por completo en todo mi borde del corazón mientras esto seca recuerden que este este paso también está en nuestro canal en nuestro canal recuerden que siempre le he dicho que una técnica lleva a miles de técnicas y que todas son muy parecidas bien chicas yo voy a adelantar y chicos Sí, chicos, porque en el canal también hay chicos. Miren. Yo voy a seguir haciendo mi borde. En moza silla 11 y moza 8. Y vamos a adelantar cuando ya tengamos todo nuestro borde listo. Empezamos a trabajar con los cristales. Bien. lo hacemos despacio bien ahora seguimos todo por completo hasta llegar aquí las miren ya nuestro borde nuestro borde en embroidery de mozasilla 8 y mozasilla 11 está casi terminado vamos a proseguir con los, las últimas mozasillas para cerrarlo por completo recuerden que esto es un paso repetido y por eso adelantamos un poco bien Miren. Miren. el espacio que me queda Voy a colocar una más. Y aquí voy a tomar una 11. Miren aquí dónde está. Me dirijo hacia la 8 que pusimos al principio. Pasamos por el fieltro. Pasamos a través del fieltro. Volvemos y entramos a la 8 siguiente para refuerzar un poquito pasamos por la 11 por la 8 mi hilo se está acabando así de esta forma y voy a hacer un pequeño remate aquí y también me voy a dirigir hacia el fieltro de este lado del lado de atrás y también voy a hacer un pequeño remate aquí de esta forma Miren, mi hilo se, ya se terminó. Lo que voy a hacer es tomar otra vez otro poco de hilo y insertar mi aguja. Bien, miren cómo queda toda la orilla. Miren. Bien. Ahora vamos a colocar nuestro corazón que está aquí. Y vamos a trabajar con el... Raystone, o decoración como ustedes le, le deseen llamar para esto vamos a usar la pinza de corte vamos a usar esta si no tienen esta vamos a usar podemos también usar esta pinza también de corte bien chicas miren ahora vamos a colocar nuestro raystone así ya que nuestra ya que nuestra media perla o botón está ya seco, vamos a utilizar nuestro raystone de un milímetro de ancho vamos a rodear miren vamos a poner sobre toda miren vamos a poner vamos a poner un poquito de pegamento vamos a esperar que salga, salga un poquito miren vamos a poner sobre toda la orilla, así, no mucho, y nos detenemos. Jalamos nuestra jeringa y limpiamos. Lo reservamos en un ladito y vamos a colocar nuestro raisto, así de esta forma. Bien, miren. Y hacemos esto, cortamos, con nuestra alicate o nuestra pinza de corte si es necesario la ayuda de una pinza también lo pueden hacer y esto vamos a esperar que seque un poquito Esto esperamos por lo menos que sea 10 o 5 minutos para que esto seque mientras él va secando mientras él va secando yo voy a entrar mi aguja con mi, con mi yarda y media de hilo que tomé otra vez y me voy a colocar aquí. Bien, yo voy a esperar que seque. Mientras él seca, recuerden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación. Seguirnos en las redes como el Rincón de Rosy RD. Y compartir nuestros vídeos bien chicas miren aquí sale mi hilo como le enseñé anteriormente miren de aquí sale mi hilo entonces vamos a trabajar con los cristales del número 4 y vamos a tomar tres cristales lo acomodamos hasta abajo y vamos a a pasar nuestra aguja a través del fieltro subimos otra vez a los cristales vamos a coser pasamos de nuevo para asegurar los cristales de esta forma así tomando otra vez tres cristales llevando hacia abajo y lo vamos acomodando ¿Ven? Miren. y con nuestra aguja llevamos hasta abajo miren la parte de atrás entonces subimos otra vez y repasamos los cristales recuerden que esos pasos se repiten Bien. estos pasos se repiten, recuerden siempre de apretar un poquito, de alar y acomodar los cristales, recuerden también que pueden trabajar con los colores de su preferencia, si no quieren ponerle cristales lo pueden hacer de rhinestone por completo. O lo pueden hacer de cualquier forma, pero en verdad queda muy bonito. Seguimos con los cristales hasta terminar de darle una vuelta por completo a nuestro círculo. Bien, ya estamos casi terminando aquí. ¿Ven? Entro en mi aguja. Estoy ter terminé. Voy a pasar. Okay. Paso por los cristales. O sea, los repaso. Así de esa forma. Entro hacia abajo. Y le voy a dar unos pequeños toquecitos. Haciendo esto. Miren para que el cristal se mantenga firme recuerden que estamos trabajando con cristales el cristal tiende a romper el hilo y yo lo, lo que voy a hacer es si hay algún cristal que esté flojo vamos a hacer esto y con esto mi cristal va a quedar un poquito más protegido ahora, ¡Miren! ¿sí? ahora me voy a poner de este lado y vamos a trabajar con los cristales del número 6. Vamos a tomar 3 y vamos a hacer lo mismo: Muy bien. vamos a darle una vuelta por completo con los cristales 6. Vamos a hacer lo mismo. este paso se repite. Bien. Seguimos. siempre acomodando siempre llevando el cristal para que no quede un lado más flojo ni un lado ni un lado sin cristal entonces me paso por los cuatro cristales y yo voy a adelantar porque este paso se repite y esto lo vamos a tener que hacer toda esa orilla que está ahí como está esto ven esa parte, estamos haciendo esta parte ahora por completo bueno chicas, yo voy a adelantar esta vez voy a tomar cuatro acomodo recuerden no apretar mucho tampoco esto para que este cristal que está aquí, no se levante y si se levanta hacemos lo que les dije ahorita que también se lo voy a enseñar con los cristales del número 6, eso ayuda a que nuestros cristales se mantengan firmes y no se levanten. Bien, a quitar mi hilo que se enredó aquí. Bueno, chicas, trabajen despacio, trabajen con amor. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos, bien, y vamos hacia atrás, pasamos por estos cristales, todo, ahí está Lizzie, tomamos tres cristales otra vez y medimos, miren, bien aquí ¿Bien? pasamos recorremos de esta forma y conectamos con los otros entonces ahora como estos cristales son más grandes que esto y yo lo que quiero es que se mantengan firmes vamos a hacer lo mismo bien como si ustedes estuvieran amarrando subimos y entramos otra vez de nuevo al cristal así de esta forma y allen eso va a mantener que el cristal eso ayuda a que el cristal se quede en su lugar que no se levante por eso me gusta, me gusta cuando hago este tipo de trabajo me gusta hacerlo con hilo transparente, con este hilo de nylon que es prácticamente transparente porque así no se ve esos pequeños trazos que hacemos que prácticamente es amarrar el cristal, ven, miren, ven que queda firme para que nuestro cristal no se levante Bien, lo vamos a hacer todo por completo así de esta forma eso nos ayuda a que el cristal se mantenga en su lugar y que nuestro trabajo también se mantenga firme por mucho más tiempo bien miren chicas está firme entonces aquí voy a hacer un pequeño remate miren son en la parte de atrás otra vez voy a tomar más hilo porque ya se acabó miren, miren. esa es la parte de atrás recuerden que hicimos un remate aquí y esta es nuestra parte de atrás y es así queda miren si ustedes pueden ver miren yo lo estoy moviendo y nuestros cristales están firmes bueno chicas vamos a poner esto aquí, bien chicas, miren, vamos a poner esto aquí y vamos a rellenar todo esto con cristales del número 6, vamos a hacer toda una línea por completo aquí con cristales del número 6, bien chicas, miren, ya que hemos terminado, hemos terminado esta, recuerden que vamos a hacer una línea aquí, la vamos a colocar justamente aquí debajo de no en ese cristal, vamos a colocarnos en el segundo cristal, lo pueden ver. En ese cristal que está ahí vamos a colocar justamente, miren dónde sale el hilo, para continuar haciendo esta línea. Y lo primero que vamos a hacer es poner dos cristales del número 6. Y vamos a hacer esto, porque quiero hacer esta forma, ven, así. Y vamos a coser. Quiero hacer como la forma del corazón. Vuelvo otra vez. Recuerden hacerlo despacio para que su hilo no se le vaya a enredar. Y vamos a repasar los cristales. Y acomoden sus cristales. Lo alan un poquito. Aquí vamos a continuar con dos. Lo vamos a hacer así con dos. Para poder darle la forma, ¿ven? Miren, ve la forma que está tomando. Esa es la forma que quiero que tenga. Entonces, con mi dedo presiono para dar, saber la forma que quiero hacerle. Y voy a presionar con este dedo para agarrar los cristales. Voy a entrar mi aguja. El hilo se me enredó un poquito, pero él va a ceder ahora. Bien, miren la forma que toma, la pueden ver, es una forma como si fuera curva entonces volvemos otra vez a esta parte de aquí atrás y voy a alar y voy a repasar mis cristales del número 4 y lo que voy a hacer es como voy a pasar al fieltro, estoy en el cristal para que mi cristal se sostenga vuelvo otra vez para que no se le vaya a quitar la forma curva que tiene acomoden su hilo ¿ven? y ahora continuamos ahora vamos a poner tres cristales porque ya lo que vamos a hacer es una línea ven miren llevamos vamos a ver para que ustedes lo puedan ver ven ven la línea que está tomando entonces vamos a llevar esa línea por completo hasta aquí co siguiendo los mismos pasos presiono mis cristales para que se queden en el sitio se queden justamente donde quiero que, donde quiero que estén paso mis cristales para asegurarlo de esta forma voy a tomar tres cristales más y voy a adelantar porque ya esto es un paso repetido ¿ven? miren ¿ven? llego hasta aquí lo arrastró la pinza ¿Ven? paso, quiero darle esta forma curva aquí también, ven, ven la forma que va tomando bien. Entonces, yo voy a adelantar para que el vídeo no se haga tan extenso y lo vemos ya aquí cuando estemos aquí abajo recuerden que después que pongamos todos los cristales tenemos que asegurarlo verdad para que él se quede en el lugar y para asegurar nuestro trabajo recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like activar la campanita de notificación de seguirnos en las redes como el rincón de rosy y vamos a adelantar nos vemos aquí chicas bien miren ya estamos casi terminando vamos a colocar tres cristales aquí para terminar recuerden que estamos trabajando con los cristales del número 6 y miren Ponemos nuestros últimos tres cristales y justamente cae en la esquinita del corazón. Bien. A esto llevamos hacia atrás y vamos a repasar. De esta forma. Llevamos hacia atrás otra vez. Y esto vamos a hacer lo mismo. Vamos a reforzar nuestros cristales de esta forma para que tengan se queden sujetos no se queden bailando ¿Ven? si le estoy haciendo un poco rápido es porque ya lo, es, lo he explicado bastante y porque ya se lo enseña y también hay varios videos ya enseñando también esta forma ¿Bien? Miren, así queda nuestra parte de atrás ¿Bien? entonces lo que hacemos es vamos a hacer un pequeño remate para asegurar nuestro trabajo y nos vamos a quedar aquí en la parte de atrás bien, ahora vamos a usar nuestro raystone el de 3 pulgadas y nuestra nuestra jeringa con un poco de pegamento y vamos a poner pegamento de esta forma vamos a empezar aquí abajo siempre en la punta tienen que poner un poco más de pegamento para poder sujetar bien nuestro trabajo y le vamos a poner pegamento si no tienen esta jeringa o no tienen este, este dispensador pueden hacerlo con un palito de brocheta pueden hacerlo a su gusto yo sé que hay muchas todavía que no tienen esto y que se le he ha hecho un poco difícil Miren, conseguirla ven y entonces Ayúdense con una pinza, con la pinza, para darle en pequeños toquecitos, y esto yo quiero que vaya así, de esta forma, y yo voy a cortar aquí esas dos que me sobran, esas tres, vamos a ver, corté con mi pinza y se viene todo porque la pinza se agarró, y vamos a poner un poquito más de pegamento porque se absorbió vamos a tomar la pinza para que nuestro pegamento no se nos pegue en las manos esto lo podemos hacer con un poquito de paciencia ¿verdad? dando pequeños toquecitos bien entonces aquí ya en nuestro final ponemos pegamento siempre acostúmbrense en las puntas poner bastante para que ellas se queden fijas recuerden que eso hay que dejarlo reposar limpiamos nuestra boquilla porque vamos a seguir usándola ponemos nuestra para atrás un poquito y esto vamos a esperar que seque un poco más bueno mientras él seca lo que vamos a hacer es Pasarnos nuevamente a este cristal que está aquí, miren, donde sale la aguja, lo pueden ver, donde está saliendo la aguja, y nos vamos a, co a colocar justamente en ese cristal, porque aquí vamos a hacer otra línea de cristal del número 6. Vamos a tomar 4. Vamos a proyectarla, miren, la pueden ver así, ¿ven? Vamos a, miren, no quiero que esto pierda su forma porque vamos a sacar dos y vamos a hacerlo de dos en dos porque todavía el pegamento está mojado y yo quiero que esto no pierda su forma y vamos a hacerlo despacio. Voy a hacer lo mismo. Háganlo despacio. Bien, aquí estoy. Sigo, sigo, continúo. Sin topar mucho los rhinestones, porque no quiero que se le quite la forma. Salgo, salgo otra vez y lo que voy a hacer es colocar dos cristales más de esta forma así ¿Ven? no voy a hacer poner uno porque no quiero que se le quite la forma quiero rellenar que quede bonito de esta forma Ahora yo voy a hacer un pequeño remate aquí porque voy a, voy a poner un poco más de hilo. Bueno chicas, lo que ustedes están viendo son pasos repetidos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, presten atención, como es un paso repetido, colocar esos cristales para hacer, para rellenar nuestro espacio, ¿verdad? Yo voy a llenar todo esto y nos vemos aquí, cuando ya yo tenga todo ese espacio relleno voy a insertar mi aguja otra vez nuevamente y voy a empezar de nuevo miren cómo va quedando ¿Ven? vamos a rellenar todo eso con cristales del número 6 y nos vamos a ver aquí ven chicas miren aquí tenemos ya los últimos tres ah, recuerden que le dije que yo voy a empezar de nuevo que yo voy a empezar a rellenar todo esto entonces aquí Voy, estoy terminando de poner mis últimas tres. Voy a hacer esto. Recuerden que estos pasos todos se repiten. Paso. Háganlo despacio. para que eso no salga volando igual que a mí tomé un poco más de hilo y voy a hacer lo mismo ¿ven? todos estos pasos se repiten todos esto es lo que estoy haciendo es reforzar mis cristales para que no queden bailando ni queden flojos aquí estoy desatando mi mi hilo que le hice bruscamente y él se enredó ese hilo no le gusta que lo traten mal aquí lo voy a abrir un poquito a él le gusta que lo traten con cariño si lo tratamos con cariño, él es asequible <ríe> bien Seguimos dándole un poquito de cariñito a los cristales para que se queden firmes. Bien, miren, esta es la parte de atrás. Vamos a llegar prácticamente. Nos vamos a devolver y nos vamos a quedar... Miren, vamos a entrar aquí y vamos a rellenar eso con cristales del número 4. Bien. Nos vamos a colocar, vamos a entrar por el fieltro de esta forma. Estoy en la parte de atrás del fieltro. Y me voy a colocar aquí. Salgo de nuevo para colocarme justamente aquí. ¿Ven? Y voy a trabajar con los cristales del número 4. Miren, para hacer esto. ¿Eh? Tomé cuatro cristales y voy a hacer lo mismo. Si gustan, lo pueden hacer de otra forma. Pueden ponerle Rizon en vez de cristales. Ustedes pueden hacer miles de cosas. Solamente es imaginarla, proyectarla y darle rienda suelta a su creatividad. Bien, seguimos. Pasamos los cristales de esta forma. Y entramos bien ahora voy a hacer otra línea estoy detrás estoy aquí verdad voy a hacer otra línea si gusto si yo quiero la puedo hacer una línea de raystone miren y llegar hasta aquí miren se vería bonito muy lindo se vería de raystone verdad entonces vamos a hacerlo de raystone vamos a cortar Aquí justamente tengo cortado. Vamos a cortarlo aquí. Vamos a poner nuestro hilo hacia la parte de atrás para que no se ensucie con el pegamento. Vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a poner el, vamos a ponerle bastante y vamos a poner el raíz vamos a dejarlo vamos a ponerle el raystone así de esta forma acomodándolo vamos a levantarlo un poquito ahí está listo, y le manda saludo a todas y a todos y empezó a ladrar y seguimos colocando nuestros raystones vamos a hacer no vamos a tomar nuestra pinza para ayudarnos un poco alamos un poquito nuestro raíz y miren qué belleza ¿Sí? acomodando con nuestras pinzas bien limpiamos nuestra pinza por si tiene algún exceso de pegamento para que no se nos en el suce okay. vamos a acomodar eso por aquí y en lo que el raizón pega vamos otra vez a hacer otra línea así de esta forma y lo vamos a hacer despacio porque acuérdense que el raizón está todavía mojado vamos a tomar cuatro cristales y vamos a seguir rellenando Mira. espacio para que el hilo no se le enrede, no se entre por otro sitio como a mí que se me enredó ahora que se puso doble y no quiero tampoco que se, ensuce, se me ensucie con el pegamento ahora yo voy a sacar este hilo de aquí bien ya saqué el hilo voy a hacer lo mismo pasar por mis cuatro cristales jalo un poquito y vamos a seguir los mismos pasos cuatro cristales más hasta llegar hasta aquí arriba hasta llegar a hacer esa línea por completo bien chicas entonces yo voy a adelantar yo espero que este vídeo le ayude le, le ayude a ustedes a hacer otras creaciones ya que esta técnica es repetida y esta técnica la podemos, nos ayuda bastante con otras también que tenemos en el canal. O sea, estas técnicas prácticamente son un complemento de otras técnicas. Miren, llevamos hasta abajo, miren, apretamos poquito, miren, el, el cristal se me ensució un poquito ahí de pegamento eso significa que el pegamento está húmedo todavía y que debemos dejar que repose por lo menos 10 minutos Ay, perdón. Okay. apretamos otro poquito pues yo le voy a pasar un poquito de alcohol ahorita para que se le quite ese pequeño sucio del ese pequeño sucio de pegamento. Tomamos tres. Miren. Proyectamos. Llega justamente allá. Y entramos. Abrimos un poquito. Para que nuestros cristales se acomoden. ¿Ven? Entonces, como no voy a poder entrar otra vez. Lo que voy a hacer es esto. Miren. Miren. voy a hacer esto, lo mismo para que nuestros cristales se queden acostadito así refuerzo y ellos se quedan en su lugar bien miren mi aguja también se ensució de pegamento se me hace muy difícil pasar por, por el fieltro miren cómo va quedando hermoso verdad entonces vamos a continuar para llegar hasta aquí debajo y vamos otra vez nos vamos a colocar aquí en la esquina y terminamos de rellenar con cristales del número 4 de esta forma vamos a hacer lo mismo rellenamos cristales Bien. así de esta forma como no puedo pasar otra vez miren, vamos a ver que mi se puso doble y lo que vamos a hacer es hacer lo mismo porque si los repaso voy a hacerle una forma curva al corazón y no quiero dañar la forma del corazón si comienzo a hacerle fuerza se, me, se va a dañar, va a tomar una forma curva terminamos entonces terminamos aquí de esta forma acomodamos los cristales igual de la misma forma lo acomodamos y lo aseguramos bien entonces vamos a dar nuestro hilo que se puso doble y aquí vamos a darlo un poquito para poder hacerle Alamos un poquito la aguja y vamos a hacer el remate. Bien, vamos a hacer un pequeño remate. Listo. Corto mi exceso de hilo y ya nuestra parte de este lado está lista. Miren qué bello. Recuerden que ustedes pueden hacerlo a su gusto, pueden hacerlo a su forma si no quieren si quieren rellenarlo de rayson lo pueden hacer si lo quieren rellenar de cristales solamente sin ponerle rayson también recuerden que todo es a su gusto recuerden utilizar su creatividad su imaginación para hacer las cosas eh, esto es simplemente una proyección que yo le doy de cómo hacerlo pero también ustedes pueden usar su creatividad bueno chicas no olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hacemos videos nuevos. Ahora, lo que vamos a hacer es... Taradán, con nuestro pegamento de silicón de la hega fría, se recuerdan del de pequeño corazón que hicimos, ¿verdad? A esperar que la silicona baje. Okay. miren, este es nuestro pequeño corazón, okay. este es nuestro corazón, el de cartón, miren, este es el, cora el corazón de cartón. Vamos a poner un poquito aquí, no vamos a poner mucho, ¿saben por qué? Porque después se nos ensucia y vamos a seguir trabajando de este lado. Ahora vamos a tomar nuestro corazón en vinil, Miren, aquí donde está, me pasó un pequeño percance, pero miren, este es nuestro corazón de vinil. Entonces vamos a también a poner un pequeño, unas pequeñas gotitas, no mucho, para que nuestra aguja tampoco se ensucie. Simplemente es un poquito para que él pegue. Porque yo puse este corazón, este corazón de cartón aquí? Porque este corazón de cartón nos va a ayudar a que nuestro trabajo no dure por más tiempo de esta forma. Recuerden que con el pasar de los años o el pasar de los tiempos, el fieltro tiende a doblarse, entonces eso va a durar bastante con su forma de corazón, miren, pego mi corazón Bien, de esta forma, estamos pegando el corazón de esta forma ven miren Bien. seguimos dándole toquecitos ¿Ven? miren aquí quiero que me presten atención a algo que voy a decirle y algo que voy a mostrarles, miren este es ya el parche que le pusimos en vinil, si no tienen vinil como le dije al principio usen microfibra, si no tienen microfibra pues pueden poner fieltro, eso no importa, para esto si ustedes gustan le pueden poner el mismo color rojo de su preferencia, miren, tengo la mano llena, llena de, de, de pegamento, bueno esto lo podemos hacer de otra, de otra forma pero a mí me gusta hacerlo así, para que se vea un poco más delicado. Hay otra técnica que ustedes la pueden hacer normal con esto. Y, le puede, y, y es otra técnica. Que un día de estos se la voy a mostrar. Miren, ustedes ven donde cae el, el, el vinil. Miren. El vinil no está ni muy, ni muy para o sea, ni muy tapando la mozasilla, ni muy tampoco viéndose el, el fieltro que está debajo. Lo pueden ver, miren ven cómo está ok porque porque no puede estar ni muy para afuera para que tape la moza silla ni tiene ni puede estar ni muy para adentro tampoco entonces ponga un poco pegamento para que puedan salir entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí está mi hilo con mi aguja verdad yo voy a hacer esto y me voy a colocar en la voy a tomar, voy a entrar hacia el vinil, fieltro y voy a entrar en la silla de la número 8 voy a dar mi hilo así miren que no se ve prácticamente nada de lo que hicimos disculpen mis manos que están llenas de, pe tienen pegamento pero qué le vamos a hacer, estábamos trabajando, voy a tomar Voy a entrarme en la... Pasé por la mozasilla de la número 11. Voy a entrar hacia la mozasilla 8 que está debajo. Así. Voy a entrar en la mozasilla 8 que está, que la tenemos al lado. De esta forma. Y vamos a lado. ¿Ven? Que no se ve entramos otra vez a la 11 ¿ven? y lo pasamos también a la 8 tomamos el vinil hacemos presión si no podemos entrar a la primera por la 8 bueno entramos entonces después que pasemos por el vinil Ahora, miren, esto, miren, esto va así, miren, no se ve el hilo para nada. Si ustedes gustan, también pueden hacer esto. Ya si hay un video en el canal de YouTube con esta misma técnica, que es el lazo rosa, ¿se acuerdan? Miren, aquí estoy, salí en la 8, voy a volver a entrar en la 8, paso por la 8 sin pasar por la 11 de esta forma paso otra vez por la 8 así todo va a dar si lo hacemos de las dos formas nos va a dar el mismo resultado y se enganchó la pinza Sacar la pinza de aquí que tiene un enredo. Pinza, suelta mi hilo, por favor. Ven, de las dos formas que lo hagamos, da el mismo resultado: un resultado hermoso, limpio, de un trabajo bonito. Miren esta miren esto aquí miren lo que les estaba hablando miren este este este pequeño pedacito ahí Miren este pequeño pedacito lo voy a cortar cuidadosamente para no cortar mi hilo como ustedes pueden ver miren las mozasillas de la 11 no se ven entonces lo que iba a quedar la mozasilla de la 8 perdón no se estaban viendo entonces iba a quedar el vinil muy afuera pasamos a la pasamos a la 8 siguiente y esto lo vamos a hacer todo nuestro borde de nuestro trabajo así de esta forma yo espero que este vídeo les guste a todas esto es otra forma de hacer un, un dije pueden hacer un dije, pueden hacer un llavero pueden hacer un regalo bonito con sus propias manos de este hermoso corazón recuerden que pueden usar miles de cosas para hacer este hermoso corazón no tienen que ser necesariamente cristales y mozasilla. pueden usar el rhinestón pueden usar este florecitas lo que ustedes gusten me voy a pasar a la mozasilla 8 que está aquí sí seguimos ¿Ven? miren lo que le digo que es una prácticamente una costura totalmente invisible Me devuelvo por la misma mosasilla y me paso a la siguiente Me devuelvo por la misma y me paso a la siguiente. ¿Okay? Me devuelvo por la misma. Y me paso a la siguiente. Bueno chicas, ya estamos terminando. Recuerden que este paso se repite. No olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros videos porque así nuestro video, nuestro canal sigue creciendo y aparece hasta en la zona bueno chicas ya estoy casi terminando aquí le voy a dejar ya casi listo esto también puede servir de llavero, como puede ser un dije, como una cadena, como le mostré así, de esta forma bueno chicas, yo lo voy a dejar hasta aquí porque todo lo que vamos a hacer ya es repetido este pasito se lo saben simplemente cuando terminemos es rematar y disfrutar de nuestro hermoso corazón como yo voy a llamar eso corazón roto ay no sé un hermoso corazón en cristales y así Y seguimos. Bueno chicas, estamos llegando ya al final. No se olviden de seguirnos en las redes como el Rincón de Rosy. Y de activar la campanita de notificación, de compartir nuestros videos. Y regalarnos un like. Bueno chicas, aquí yo terminé. Voy a entrar así. Voy a entrar de nuevo. Recuerden que no podemos... No le estoy haciendo mucha fuerza porque tenemos el rhinestone todavía. ¿Se acuerdan que pegamos todo esto? Entonces, todo eso está húmedo todavía, miren. Pero de verdad quedan sumamente hermosos. Miren qué belleza, miren. Miren, miren ese qué lindo quedó. Y miren esto, miren. Miren la terminación, queda hermosa. Yo espero que este video lo pueda ayudar a muchas. Para que también lo puedan hacer. Y esto quedó sumamente hermoso. Ya saben, solamente tienen que hacerle el, el enganche aquí para que lo puedan hacer. Bueno, chicas, me despido. Nos vemos pronto a otra otra entrega de Rincón de Rosy. A las nuevas suscriptoras, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas. Eh, de verdad, a las chicas que se están haciendo miembro del canal, muchas gracias por ese apoyo que nos brindan. Y de verdad mil gracias, mil gracias a todas, recuerden de suscribirse por favor, se, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y activen la campanita de notificación y compartan nuestro videos, bueno chicas muchas gracias y chicos también nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy, bye, se le quiere a todas.